Pedro Castro, residente en el sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo la denuncia del supuesto abandono por parte de las autoridades, quienes, según el denunciante, desde hace años no limpian las alcantarillas, lo que provoca inundaciones y crea contaminación. Y cuando llueve es un bajo, pero no hay que aguantar Y en la calle se de y basura Y cuando, cuando el otro se, se cada tres meses la y después de que es subió, no venía a venir a nadie. A venir, y yo está allí en y basura, y cuantas cosas que está acá arriba, ¿vale? que se llene. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.